y hey, parceros, vieron o no, oiga estoy en un mall en un centro comercial aquí en, en Ciudad de Panamá que se llama el Multiplaza Mall se los voy a mostrar, no pude ir a otra parte porque Multiplaza Mall, venga les muestro la parte, como le dicen aquí, la parte fresa la parte gomela, la parte yeye ye, se dicen, entonces eh, hay como Gucci Hermenegildo Sedna ese tipo de tiendas oigan, cayó una tormenta así que tumbó palmeras y todo. Ahorita les pongo un pedacito de video que grabar con el celular. Entonces, Gucci, el Menegildo Segna, Dolce Gabbana, eh, Michael Kors. Este es, este es un centro este es comercial gigante, es bien grandote. De hecho me contaban que que aquí, eh, antes de existir este, este centro comercial, eran las pistas que utilizaban eh, los del ejército norteamericano cuando tenían el control del canal de Panamá. Bueno, y este almacén de polo. ahí este Michael Kors. salgámonos de acá. Salgámonos pues de acá y les muestro el, lo que más alcance del mall. Porque es bien grandote, son tres niveles. Entonces, eh, vengan a ver qué más hay. Ya saben que aquí, perdón por no entrar a preguntar, pero no sé mucho de... de de entrar a preguntar precios, pero sí de mostrarles qué tiendas hay. Hay un Hermes, bueno, creo que son carteras para para mujer, que son finas, que son Ye, ye. Ya saben, fresón en México, Gomelo en Colombia, Cheto en Argentina, Ye, ye en Panamá. Una joyería Tiffany, ah miren aquí han abierto una cartera. Miren, Tiffany, Jimmy Chu, una Jimmy Chu, Salvatore Ferragamo. Ah, bueno, ya está Nike, HM. La terminemos por este lado y vamos si a la vuelta por allá. Que hay un Nike, un HM, ya sale uno como a una conexión que haya. Salvatore Ferragamo. Eh, ¿Cómo se pronunciará esa marca? Long Sham. Es como, como una tienda de varias marcas. Venden Kate Spade, Michael Kors. Fíjate para adentro. Ah, es que se llama Félix Maduro. Y ahí venden de todos. Una tienda Carolina Herrera. Carolina Herrera. Saint Laurent. ya no se llama Yves Saint -Laurent. Se llama Saint Laurent. <ríe> ¿Qué más hay? Borsch. En Bogotá en el aeropuerto hay un Toriborch. Tots, que es de, como zapatos para señora. Kate Spade. Eh, bueno, es como las tiendas a una. Relojes Omega. Y bueno, es como la parte de almacenes de lujo. Y acá salimos. Ah, bueno, acá salimos a una intersección. Ahorita subimos al segundo piso. Allá hay un Starbucks. Y a uh, Máximo Duty. Y bueno, giremos aquí a la izquierda a ver qué más hay. A ver qué más les puedo mostrar. Esto es como de pasabocas, snacks, que hay como este esta mesa. Aquí hay un Juan Valdez, espera, a ver si lo encontramos. Gafas. Caballero. Gracias. Gafas 6. Ah, miren, Bon Blanc, Tag Hour. Un cafecito. Un cafecito que se ve. Uy, esos postres se ven deliciosos. Ah, el reloj es tech Hour, Tuck Hour, Tuck Hour. Mac, bueno, por allá era por donde veíamos el, el Nike y el HM y salíamos acá. Un Seiko. Hola. Mac. ¿No? ¿No? ¿Está apagado. Ah, ok, Gracias. Oiga, qué mamá eran los vendedores comerciales que siempre mandan a, a apagar la cámara entonces eh, a ver si la ponemos por aquí abajo ¿eh? escondidita eh, espero que se esté viendo ahí está el el Juan Valdés que les estaba contando aquí hay un Juan Valdés por allá hay un Victoria Secret Por allá hay un Victoria Secret Acá está el Juan Valdés es que es bien grandote este este centro es comercial. Tenemos el Juan Valdés. Tenemos el Juan Valdés. Bueno, acá ya estamos como almacenes más normales. Estoy viendo para arriba que hay. Bueno, como es quedé como que uno como frenado después de que le paran a uno los guardias para que no para que no filme. Este de Panafoto, aquí venden cosas de, de fotografía y venden audífonos y de hecho acá los audífonos están, encontré que están en promoción más baratos que en Estados Unidos. De hecho, los Sony, los que puse en un video anterior, los que no era el video, acá están por debajo de... ¿de qué? De 200 dólares. O sea, aquí están muy baratos. Aquí hay una promoción de audífonos y están en Panamá y están viendo este video y quieren comprar audífonos baratos para que aprovechen. Ah, miren, hay un Arturo Calle, este almacén es colombiano, Arturo Street, hay un Arturo Calle, y miren que hay un, el ah, bueno, el ping de Victoria Secret, yo no sé si comunicará con el otro lado, hay un Hugo Boss, yo no sé si se estará viendo porque. Tengo la cámara abajo, pero bueno, ahí está el, el ping. Y para allá está el Hugo Boss, un Kenneth Colette. Bueno, siguen siendo como tiendas así, muy de lujo. Hay un britling de relojes britling Me gustan esos relojes, pero también son marcas premium. y uh, Oh, hay una tienda, un Mac Store. Vamos a mirar qué hay en esa tienda de Mac. Esta marca no la había visto. Original Penguin. Esta no la. Esta no la conocía. O oh, sí, no me no acuerdo. Los zapatos. Eh. Pero esto no es, no creo que sea una tienda de Apple directamente. Este es un distribuidor. Pero bueno, este es un Mac que me digan que a 14, parece. Bueno, allá atrás hay otro almacén grande, No piensas ir hasta allá. Aristocracy, Un Starbucks. Ah, miren, aquí está la salita del Starbucks. Ahí está la salita del Starbucks para sentarse. a tomarse el café y ahí está el Starbucks. Está chévere. Ah, la Mac Store, dice vivi vivi. Vamos a tomar esas escaleras de allá, a ver qué más les puedo mostrar, porque... como les decía, el centro comercial es gigante. Entonces no creo poderlo recorrer todo. Ah, un perrielis. Esta marca es buena. Buena y no es tan costosa. Voy a tapar acá la cámara porque hay un guardia enfrente. Y no queremos que nos digan nada. Hacia la izquierda hay un hay un aldo. Está el Victoria Secret. Y hay gafas. Ahorita. La misión es ir a buscar... ¡Ah! Oh, Xiaomi. Y hay scooter de Xiaomi. Vale $749 dólares el scooter de Xiaomi. ¿No está caro? Oh. Una tienda de Xiaomi. Uf, por allá hay muchísimas tiendas. Muchísimas. Hay una que dice Columbia. Stevens. No o sé, sea, ya dice John, Johnny Ritz, Johnny Red. Pero no, vamos por este lado. Miren, hay un almacén de Columbia. Me parece mucho, un, se parece mucho un mall de Estados Unidos, ¿no? Están como las mismas tiendas. Miren, New Balance. No sé los precios. Ahora miramos uno. A ver si están parecidos. Ese es un almacén de solamente aventuras. Outdoor Adventure. Allá abajo está Victoria's Secret. Allá abajo está Victoria's Secret. Allá está Donaldo. Uf. Qué mano de tiendas. Aeropostal, Sportline. Riverlast. Hola. Sportline. Muy mucho. Es como de cosas para el, la casa. Pues está bonito. Eh. Aeropostales. Pues, aeropostales. pues dale. Vamos a ver cuánto más aguanta la cámara, ya se va a estar calentando porque ya he caminado bastante. Y si ven es que es muy grande. Hay muchísimas tiendas. No sé si alcanza a ver hasta el fondo donde dice Alice, no tengo ni idea. Porque tengo la, la pantalla de la GoPro apagada. Allá abajo hay un Stradivarius y una estampa. Oh, y ahí, o sea, ya vemos a Arturo Calle, hay un Vélez también. Y acá también, no sé si los alcance a mostrar, hay un Crep un Bueno, acá ya llegamos a otra intersección, miren el Vélez ahí en la esquina. Ahí hay un Vélez, ese es eh, almacén de cueros colombianos. Oh, y hay un Toto, Toto también es de Colombia. Miren, hay un Toto, un Old Navy, un Toto y un Lego. Allá está el Forever 21. No sé si se alcanza a ver. Una tienda de Puma, una tienda de Vans, una tienda de Sony. Uh, ok, de todo. Allá arriba es la plazoleta de comidas. Allá, allá hay... Allá hay una tienda de... Allá hay una... ¿Cómo se llama? Allá hay un restaurante mexicano muy bueno. Y hay Tony Romas y, bueno, lo de siempre, ¿no? McDonald's y lo de siempre. Lo de centro comercial. Sony, Iván, Adidas, MNG. Bueno, acá están como construyendo algo. Uy, hay una Adidas. Vamos ¿no? a es que esa Adidas se ve como bonito Hay una Adidas, está como bonito. Allá está Vance, Tommy Bahamas. Col Han. Miren, este Adidas se ve chévere. Pero no. No quiero entrar a preguntar precios. Están con el 40% de descuento. 109 dólares. Están caros. Ok, sí, muy parecido el mola a... a mall de Miami, pero los precios sí son precios de Latinoamérica. Todo el 40% más caro. Steve Maiden, Levi's, Nine West... De coffee. Vamos hasta el fondo. Oscar de la Renta, West Por allá fuimos. Miremos aquí a la derecha. Miremos aquí a la derecha a ver qué hay. Ah, nos sigamos derecho. Y ya. Vamos. Miremos eh, aquí a la derecha y... Eh, vamos como misión a buscar un supermercado vamos eh, vamos de misión a buscar un supermercado y les muestro que hay un supermercado yo siempre que tengo aquí a Panamá hay un supermercado que se llama Rey pero no, ni modo hoy con, ese, con esa tormenta de ir ahí dice Alice que es como de cosas de tiendas hay otro Adidas y hay un Olive Garden. Y miren allá arriba eh, los restaurantes de, de cadena, ¿no? Miren, Pief Changs, Contaditos, eh, Olive Garden. Espero que se esté viendo. Bueno, son como los restaurantes de, que encontramos, ¿no? Hay lo que hice las terrazas y ya puff uh, estás grandote no miren estas happy socks está bacano ese concepto de tiendas y entonces muros está lleno de solo medias solo medias bueno ahí les mostré de rapidez eh, así una crónica de de paseo de centro comercial de plaza comercial del, del multiplaza de mall como le digan esta es como entre entre entre ye, ye pero esa es una gomela y normalita y de todo se dieron cuenta y vamos a buscar vamos a buscar qué vamos a buscar el supermercado eh, si sí, por allá ya fuimos, que era el forer ah mira el supermercado, está para acá hay un un supermercado fit sí, esto es una joyería pero no aquí hay un un mercado fit no sé que hay ahí ah como proteínas proteínas, tales un salón de belleza hay un estudio fe, ese también es colombiano, entonces miren, aquí hay, ah bueno, hay un almacén de, hay un almacén de qué? De, ah, más cosas para la casa, ¿no? Vajillas, ropa de cama, materas, maticas, platos, hay un GNC, y bueno, bueno, parceros, los dejo, voy a ir a buscar un supermercado a ver si les puedo mostrar que, que hay muy panameño en un supermercado que hay por aquí cerca porque no no alcanzo ya hasta el rey que es donde siempre voy entonces eh, ahí les dejé ahí hay un del 21 venga damos la vuelta por allí amigos y ya terminamos el recorrido hola ah miren esto es como el no me acuerdo, este lo he visto en Colombia, tiene como un nombre como Miu Miu, o cosas así. El Corea del 21 y bueno, ahí ya terminamos.